Hera tiene que soportar las infidelidades de Zeus, que persigue implacablemente a sus amantes o a los hijos habido con ellas. Aunque Hera nunca le traicionará. Por eso es la protectora de los partos y de la familia. Orfeo, que perdió a Eurídice al picarle una víbora, cambió sus cantos haciéndolos tristísimos. Como era el mejor músico de la Tierra, hijo de Apolo y Calíope, sus cantos entristecieron a hombres y dioses, por lo que obtuvo el privilegio de bajar al infierno a rescatar a su esposa. Una sola condición le puso Hades, Eurídice seguiría sus pasos y él confiaría en que no se perdiera. Si volvía a la vista, Eurídice no podría volver al mundo. Orfeo no resistió la tentación y volvió solo, pero nunca hizo caso a ninguna mujer, por lo que las vacantes lo despedazaron. Enamorado Hades de su hija Perséfone, urdió una treta para llevársela a los infiernos, que consistió en hacer brotar una hermosísima flor y cuando Perséfone fue a recogerla, abrió una sima y se la llevó consigo. Demeter la madre tierra la buscó desesperadamente y cuando supo dónde se encontraba dejó de producir con lo que los hombres empezaron a pasar hambre y a dejar de hacer sacrificios a los dioses por falta de productos. Medió Zeus con una solución salomónica, Perséfone pasaría parte del año en el Hades y otra parte en la tierra con Demeter. Esta accedió pero con la condición de ser fecundada únicamente cuando Perséfone estuviera en la tierra. Con este mito se explicaba la sucesión de las estaciones y la esterilidad del invierno. Dione es una diosa asociada a diferentes tradiciones, no siempre concordantes. Hija de Océano y Tetis, por lo tanto, una oceánide. según algunas tradiciones se la considera esposa de Zeus. En la Iliada de Homero se la nombra como madre de Afrodita. Afrodita es una divinidad prehelénica que se remonta a las diosas madres del Mediterráneo Oriental, como había en la mitología sumeria o fenicia. En la mitología griega, Afrodita tiene diversos orígenes. Por un lado es una diosa hija de Zeus y Dione y por otra nació de Urano cuando la simiente del dios mutilado fecundó la espuma de las olas. Era la diosa del amor y la belleza y forma parte de los doce grandes dioses del Panteón Olímpico. Encarna el deseo amoroso y sexual, no el amor romántico. Dentro de la mitología griega aparece involucrada en numerosos episodios de carácter amoroso. En Roma se la conoció como Venus. Su representación en el arte es muy abundante como ejemplo de la belleza femenina. Para los griegos, Afrodita encarna el amor por excelencia, simboliza la belleza y el atractivo femenino irresistible para los hombres y los dioses. Además, los griegos la emparejaron con dioses totalmente contrarios, explicando así los comportamientos aparentemente antagónicos de los hombres. Su esposo es Hefesto, el dios más feo y contrahecho, y quizá por eso Afrodita le fue infiel con otros dioses mucho más atractivos. Uno fue Ares con el que tuvo hijos tan simbólicos como el temor, el desamor y la armonía. También se unió con Hermes y su producto hermafrodito, simbolizan los seres que tienen los dos géneros. De su unión con Dionisio nació un ser antinatural, pero que también se daba entre los humanos, Príapo. Se encaprichó de Adonis y cuando éste murió, víctima de los celos de Ares, Afrodita tiñó con su sangre las rosas que a partir de entonces tendrían color rojo. Por jactarse de doblegar a dioses y hombres, Zeus la castigó dejando que la sedujera un mortal, Anquises, cuyo fruto, Eneas, tendría un fecundo porvenir para Roma. También desarrollaron el mito que castigaba la soberbia de Afrodita con el de Psique. Precisamente Psique representaba lo contrario, el alma, y como en un momento determinado los mortales demostraban su preferencia por ella en vez de hacerlo por Afrodita, esta le encargó a Eros a anularla uniéndose con ella. Los mitos de Eros y que muestran la evolución de la mitología griega, porque, como hemos visto hoy en el módulo de la Teogonía, Eros era al principio el impulso vital que generaba la fecundidad, es decir, era un principio integrado en el caos, igual que Gea, y ambos, juntamente con Urano, serían los generadores de los demás dioses y de la vida.